Recuerden que ayer aquí hablamos de un tema eh, de la estafa a un ex pelotero. Nosotros dijimos que no era verdad, pero aquí dice que fue real la estafa a Luis Polonia. Él lo confirma luego que lo había negado. Entonces, ¿por mm. qué lo que era? El ex pelotero dominicano de no, grandes porque Liga, este se le ha Luis subido. Polonia. Dios sí. mío, eh, pero ¿qué es lo que pasa, Luis Polonia? Sí, bueno, no. él luego de que había escrito y nosotros lo dijimos aquí y lo enseñamos aquí ahora mismo desde su Instagram él Polonia 22, de que era una noticia falsa, lo que se había circulado sobre su eh, estafa, pues hoy admite que sí, que fue estafado con la suma de 42.700 pesos ah, dominicanos. Vamos a ver el video en el que él explica cómo fue que ocurrió todo eso. Pero yo creo que él tiene que alejarse un poco de los podcasts y la cosa, como que <risa> se ha quedado con esa alegría y lo tumban con 42 mil. ¿Eh? No, no, no, no, él está bien. Eh, lo que está haciendo con los podcasts, pero eh, enfocarse más en lo deportivo. Eh, por ejemplo, sí, eso, exacto, eso, de eso fue lo que quise decir. Fuera de deporte no está, porque Luis Polonia, verdad, es una gloria, sabe mucho de pelota, es un maestro, o sea, tiene buena. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, sí. ¿Buena? ¿Sí? Bueno, espérate. Ok, le paramos. Oye, mira, ustedes eh, están, están tomando el tema de la gente que están tumbando. Hey. Mira, hace pocos días me llamaron. Dije: Mira, eh, la amiga tuya, que los papeles de la banca, dile a ella que. Los cuartos que me tiene que dar, que te lo den que me lo mande contigo. Sí. Digo yo, porque yo no tengo ni hermana que tiene en banca. si sí, tú tienes una en el frente, pero verdad, yo hay una banca en el frente. Cuando digo yo, no, que okay, yo le voy a decir que te lo mande los cuartos, pero yo no sé de eso, yo no sé de banca. Cuando vino la tita, digo yo, oye, fulana, pues ellos llamaron de unos cuartos de, de una banca de que de unos papeles y decían facha y decían, mira loca eso es que están tumbando a una muchacha le tomaron 6 mil pesos 6 mil pesos porque ella le puso recarga no no eso eh, lo. muchachos los presos tienen todo el tiempo lo que se dedican a eso ya lo sí, tienen todo el tiempo para tumbar a la gente porque ellos cogen 100 gente de esas 100 gente hay aunque sea cinco o seis indios se sí, puede, se ser, puede ser verdad que lo, que lo hayan tumbado pero como tú dices él debió de conocer la voz de una vez aunque te voy a decir algo en estos Flow tú sabes que aquí hay mucha gente que tiene un talento para imitar sí, pero es que ellos no conocen al <ríe> tipo aquí hay mucha gente que tiene no, un talento no bueno que gente que roban identidad y te estudian un tiempo no, tam, no, también también tienes razón mira también. carlos mira Juan Carlos Pichardo esa gente te imitan a Abinader a, a de allá hay gente que tiene ese talento para imitar allí vi con su flow un saludo y que eh. te envíe a todo el no, mundo no y no no y mal y más mal, eso que tiene todo el tiempo eh, para pa hacer lo que hay gente quiera, hay no, gente no, que no, tiene unos dones para, coche hacer, coche para hacer pase cosas sí. Sí. que cuando viene a ver pobre Luis Polones hablando, hablando de, de, y si hablando de tumbe que me, me apena mucho y tengo que mencionarlo aquí que tumban una banquera del barrio hoy y lo, está puesta esa información en y el este, en el portal de telenor que me da pena porque muchachos de la esquina el muchacho de seguridad que para ahí siempre un tipo amable que yo me sorprendí y si él me está viendo si lo gastaste ya preséntate para que tú sabes o sea, que tú fue eres. seguridad que tumbó la sí, que tú eres de nosotros Ay, y esa muchacha está cayendo muerta unos nervios tú entiendes claro. Porque confió en él y le tumbó 150 mil. Ay, mi madre. Ay, ay, ay, ay. Entonces, ella, ¿dónde el, te no, porque El tipo, un tipo serio, todo el tiempo trabajando ahí. <risa> y ella le parece que le echó una burundanga. Y le pasó 150 mil, tululuces. Ahí está la pobre infeliz. Que, ¿Y está la sí, prueba desde la cámara? De todo, todo, ¿tú entiendes? Entonces, ay, eh, si mío. no cogiste la Vuelta en México, o si la cogiste, mándaselo de allá. ¿Tú entiendes? Porque para mí... Tipo serio. Barito. ¿Tú lo ves? ¿Tú lo estás acostumbrado a ver? ¿Serio? Estoy hablando, que me despertan con esa. Me di con ese cartucho <risa> temprano. Corrió con el balón el hombre. Ay, Dios, Dios. O sea, una muchacha también, que eso le va a afectar mucho. Tanto lo laboral, pero eh, la, la gerencia sabe que ella es una muchacha seria, que tiene sí. seis y pico de años ahí trabajando. No, tiene que tiene nunca que que se le, le ha pedido todo. ni 100 pesos. tú Y la, y la cámara están ahí. Que ven cuando ese león se lleve. Mano mío, no voy a mencionar tu nombre, pero entregue ese dinerito. Si tú tienes miedo de llámame a mí, que yo voy sí, y te sí, entrego, no, claro. no, yo lo busco el dinero. Si, si gastaste una parte, entrega la parte que, que tú tienes, que eso no es nada, que no te van a poner la mano. Yo te busco donde quiera y tú tienes el número mío. Tú sabes para que esto quede así. Si cogiste la Vuelta de México, manda algo más.